Estoy acá acompañando esta marcha, hoy se cumple un año del atlanticazo que hicimos aquel 4 de enero que también fue maravilloso, queremos un mar libre de petróleo. acá porque ya hace más de un año y medio que la comunidad es costera, particularmente la ciudad de Mar del Plata, nos enteramos que había un deseo por parte del Gobierno Nacional de instalar plataformas petroleras. Previo a eso estamos hablando de prospección sísmica y perforación sísmica. Cuando nos anoticiamos de eso como comunidad, también teniendo presente que Mar del Plata tiene historia de lucha ambiental, enseguida nos empezamos a autoconvocar y empezamos a, obviamente, a profundizar un poco en la información, después a difundir, a socializar y denunciar lo que estaba sucediendo. Hoy nos encontramos acá con una convocatoria masiva con muchas semanas de mucho laburo muy arduo, pero también felices de poder eh, dimensionar y también poner eh, en, en la boca de mucha gente en diferentes puntos de, de, del país y de América Latina que, que hay una ciudad que se llama Mar del Plata que se enteró de esta situación y empezó a organizarse como comunidad, como, como ciudadanos en realidad, de vecinos, para frenar esta situación. este sagrado lugar llamado Tierra.